Cuarta marcha por eh, el ajuste que se ha dado en el sector de la discapacidad. Profesionales, familias, pacientes y transportistas hoy volvieron a reunirse y se movilizaron desde el nudo vial de Vicente Zapati Costanera hasta Casa de Gobierno, al igual que ha sucedido en el resto del país. En todo el país lo mismo, desde agosto que vienen reclamando por qué, porque hay atraso en el pago de prestaciones, porque no hay actualizaciones en las tarifas que se les pagan a los profesionales. Los precios han quedado viejos. Los precios, claro, dada la inflación en nuestro país, lo que dicen los profesionales y los transportistas es que necesitan actualizaciones, pero además siguen atendiendo a sus pacientes y por ejemplo eh, llevan meses sin cobrar, con lo cual cuando vienen a cobrar eso está sumamente desvalorizado. ¿Y qué es lo que sucede? Los familiares dicen... Atención, porque nuestros hijos, sobrinos, nietos, están empezando a sufrir la suspensión de ciertos servicios. Estoy hablando de eh, prestaciones como las de un psicólogo, psicopedagogo, eh, transportistas, bueno, hay, hay tantas. Servicios hay, elementales eh, para clar, cada uno. acompañantes terapéuticos. Digo, quería acordarme de todos, pero la verdad es que son tantas las prestaciones que necesita una persona con discapacidad, que cuando no reciben esa atención aunque sea un día que no la reciban, el perjuicio es inmenso. Así es que, bueno, en ese sentido vamos a escuchar los testimonios que esta mañana daban quienes participaron de esta marcha. La cuarta marcha que hacemos en el año, los pagos no se han regularizado, en muy pocos casos eh, al, el 50% están pagando. Eh, las obras sociales dice que la superintendencia no gira los fondos, la superintendencia dice que las obras sociales no pagan... No se ponen de acuerdo, los profesionales seguimos sin cobrar. Estamos profesionales, familias, pacientes y transportistas. Esta marcha se hace en todo el país, acá en Mendoza y en los distintos puntos de la Argentina hoy mismo. Hay muchos profesionales que no cobran desde marzo, abril, la gran mayoría no hemos cobrado junio. Son muy pocos los que recién estos días están liberando algunos pagos de junio. Pero bueno, es un atraso que se viene dando hace mucho tiempo y en este momento cuando no pagaron junio a todos los prestadores al mismo tiempo en todo el país, es que esto ha salido a la luz. Con un lado el retraso, ¿y qué pasa con el valor de las prestaciones? Mira han venido haciendo aumentos del valor de las prestaciones según el nomenclador nacional. El problema es que con la inflación actual, si cada vez se van retrasando más los pagos, es muy difícil estar al día. Lo que yo facturé en junio, todavía no me lo pagan. Y de junio hasta ahora hay un 20% de inflación aproximadamente. Entonces va perdiendo valor nuestro sueldo. Por ahora la mayoría seguimos prestando, hoy se decidió un día de paro, algunos centros no están atendiendo, pero hemos seguido atendiendo a la mayoría de los pacientes, yo estuve trabajando ayer con mis pacientes, de hecho. Bueno, desde las familias, ¿qué nos pueden decir sobre la situación que atravesan? Es una situación muy angustiante, a mí desde ayer me llegó una comunicación avisándome que a partir del martes ya no tenía prestaciones que no me iban a poder cubrir porque no estaban pagando. Ya habían tratado de sostener esta situación, ya vienen hace bastante. Tipo de prestación. Mi hijo necesita psicólogo, fono, psicopedagoga, teletransporte, que ya no pueden sostener la situación porque no les están pagando y mi hijo está perdiendo el poder estar con sus profesionales. Hoy lo necesita más que nunca. Es un derecho que él tiene para poder tener una vida mejor y una inclusión en esta sociedad. Son más de 40 mil pesos lo que tengo que disponer para pagar solamente las terapias, sin hablar de la maestra de apoyo, porque realmente es desesperante a uno como papá el saber cómo hacer para seguir, porque hemos golpeado todas las puertas necesarias para que nos escuchen, que somos, nos sentimos débiles, nos sentimos desprotegidos, ellos nos necesitan, son niños y adolescentes. Reclamo Mari que lleva bastante tiempo. Sí. Así es, y absolutamente bien lo definió esa mamá. Es desesperante la mm. situación porque, como recién mencionábamos, un día que pierde eh, alguna persona con discapacidad de su rehabilitación o, o de eh, lo que debe recibir como atención, eh, me imagino, no sé, hablábamos de una rehabilitación respiratoria, por ejemplo, eh, puede ser muy grave el perjuicio para su salud. Así que, eh, bueno, ojalá obtengan respuesta la Agencia Nacional de Discapacidad y la Superintendencia de Servicios de salud anunciaron la conformación de una mesa de trabajo en las últimas horas para arribar a soluciones e incluso han anunciado que van a convocar a los gobiernos provinciales para encontrar soluciones respecto de obras sociales que no son financiadas ni reguladas por el Estado Nacional, sino que se manejan administrativamente a nivel provincial solamente. Así es que ojalá eh, sea rápido eh, todo, toda esta gestión para encontrar soluciones. Y las Bien. autoridades pertinentes que intervengan en el asunto, ¿no? Absolutamente.